Hola a todos y a todas, aquí rainbowcraft en un nuevo vídeo Wow, tres meses han pasado desde el último vídeo, lo sé, sí, lo siento ¿Me, me perdonas Vale, ¿qué ha pasado? Bueno, entre varias cosas, el portátil iba regulín, regulán Creo que ya lo mencioné alguna, alguna vez, por no decir, en cada vídeo me quejaba de que algo iba mal en el portátil Así que gracias a... del 666 que me arroló un poquillo el portátil, pues ahora va mejor Así que gracias, ahora puedo grabar más vídeos y también se me acabó la licencia de life 2 d que es el programa que usaba antes, para animar el muñequito que tenía. Entonces, lo, todos los vídeos que tenía preparados en ese programa, no los pude subir, porque no me dejaba exportarlos. Podía haber usado otras cosas, pero dije, mira, paso. Así que como yo ya he pasado bastante tiempo, este, que ya había grabado los otros vídeos, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer, voy a, voy a hacer otro, otro muñeco con otro programa, y voy a grabar más vídeos, y ya está. Y pues aquí estamos. Hablando un poco de... Del tema del vídeo, hay una serie que me he visto llamada The Old House, que recomiendo bastante, que es La Casa del Búho en español, de Disney Channel. Y la verdad es que está muy bien, de momento ha salido una temporada que acompaña a Luz Ceda en sus aventuras, que es una chavala que va a un mundo con magia. No voy a decir más porque será un poco spoilers hay una temporada, no es muy larga, es una serie animada, por cierto, y que está bastante bien animada y demás. A mí me gusta, solamente haré más vídeos hablando sobre la serie. Y dije, oye, ¿por qué no hago estos personajes en los Sims? Porque la verdad es que me gusta muchísimo el diseño que tienen todos los personajes. Y dije, pues vale, pues la voy, pues aquí estoy. <risa> básicamente. Y he empezado por Amity Bly, que es mi personaje favorito de la serie. Insert de foto de Amity, por favor. No, esa no, otra. Esta, vale, ya. <risa> y básicamente he empezado haciendo el pelo de Amity. El cual lo he hecho fundando diferentes mallas de los Sims. Es decir, para hacer la parte de arriba, el resto del pelo... Y después he hecho lo que sería la texturización, ¿no? Un poco lo que hay que hacer para hacer estas cosas. Y al igual que el vídeo que hice que también fue de los Sims, que en este caso fue de Armadan, de una serie de Minecraft, que os, os dejo el link en la descripción ya que allí, explica, allí explico bastante mejor cómo instalarse las cosas. Aquí siempre os voy a decir que está en mi blog, subiré el, el, subiré el contenido personalizado para que lo podáis descargar, que simplemente lo pones en la carpeta de, de, de los Sims y ya está, ¿vale? Tampoco tiene mucho misterio. Pero si tenéis cualquier problema o cualquier cosa, podéis ponérmelo tanto en el blog... ...como en el canal y intentaré ayudar en lo que pueda. Y bueno, pues... ...os um, os preguntaréis y diréis... ...¿solamente vas a subir el pelo de Amity? De momento sí. ¿Por qué? Porque quiero hacer una, una dinámica algo diferente. Vamos a hacer lo siguiente. Si queréis que haya siguiente parte... ...os propongo llegar a 35 likes. Si llegamos a 35 likes, subo la siguiente parte de Amity... ...que seguramente la voy a dividir en tres partes o cuatro como mucho... De diferentes, mmm, diferentes objetos suyos, ropa y demás. Para que podáis tener ahí a Amity 100% de los Sims. Y si queréis que haga algún otro personaje. Por ejemplo, si te, la gente que conozca la serie. Que me diga, quiero que haga salud, quiero que haga salida. Pues me lo ponéis en los comentarios. A quién queréis que haga primero. O si conocéis algún personaje de otra serie. Que también os haga ilusión que haga. Pues lo ponéis en los comentarios. Y ya miraré si en un momento como hacerlo también. Y bueno, ya un poco dicho todo lo que tenía que decir en el vídeo. Vamos a dejar el tema del, del vídeo de lado para hacer un poco de información de qué ha pasado conmigo estos tres meses. Pues básicamente os quiero anunciar que tengo una cuenta de Instagram, aquí, se, se llama Redmograzzly, vamos, igual que el canal, no es difícil de encontrar, y básicamente está subiendo vídeo... vídeo, no, vídeo no, está subiendo Periquito Diario, Periquitos dibujo para que no lo sepa, pues sí, subo dibujos diarios de momento, no he fallado ni un solo día, lo cual me parece bastante sorprendente, me hice la cuenta a finales de septiembre, Básicamente hice en octubre, hice Linktober y ahora estoy subiendo dibujos variados De diferentes personajes y demás y fanarts y dibujo lo que, lo que me va pateciendo, la verdad Y os animo a seguirme por ahí porque como estoy mucho más activa pues si me llegáis a echar de menos entre mes y mes que subo vídeo por aquí Pues estoy por ahí bastante más activa Y otra cosa que os quería comentar del programa este, que la verdad es que me hace muchísima gracia Es el hecho de que puedes ponerle interacciones Mírate esto, puedo enfadarme Dale like o me enfado y la verdad es que me hace bastante gracia Y también os quiero proponer de que pongáis en los comentarios qué otras acciones queréis que ponga Para, no sé, para Para hacer que el muñequito esté, esté más esté más completo La verdad es que ahora el programa Si alguien se pregunta cuál uso estoy usando el Adobe Que está bastante bien la verdad Y por ejemplo otra cosa que se puede hacer con este programa Es lo siguiente Dadme un segundo que, busco, que, que lo busco Ahora puede que veáis esto en la esquinita No pasa nada yo en la cuarentena <risa> Boom, pelo largo La verdad es que me hace muchísima gracia Como puedes ponerte el pelo largo en un segundo si que las texturas se ve un poco raras por ahí, ¿vale? Está un poco cortado, pero no pasa nada Es la primera vez que hago un muñequito de este Todavía tengo que hacerle un poco de retoques Pero básicamente si le, pone, si le pongo el pelo normal Sí que se le viene Así que habiendo dicho ya todo lo que tenía que decir Un placer volver a veros por aquí Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dale like sobre todo si queréis que haya una segunda parte de CC de los Sims de The Old House.